Y, y entender que estar aquí es, es algo que definitivamente creo que nos va a marcar a todos. Porque si tuviera que describir mi mayor momento wow es cómo este día ha despertado otra vez unas chispas en mi negocio. Quiero felicitaros a los dos, sobre todo por vuestro nivel de profesionalidad, que es brutal, brutal. O sea, no conozco a nadie en el mundo del marketing digital que tenga este nivel de profesionalidad. También el estar rodeado de personas que te hacen ver mucho más a los grande. Pero también de vivir y no sobrevivir. Yo me he visto años en, en, en estar tan metida que no levantaba la cabeza. ¿no? La generosidad de abrirnos su casa, del espacio, de las historias más personales y más íntimas. Creo que eso es algo maravilloso. Sí, con muchas ganas de, de realmente estrechar lazos, de ver cómo nos podemos ayudar. Una emoción de igual implementar al salir de aquí yo imagino que poco dormiré ¿Qué escucha hoy pues me vuela completamente la cabeza y los... y para mí eh, mis sueño es estar acá y estar llorar. Eh, está rodeada de productores increíbles con unos valores increíbles también y y realmente, sí, vivir esta experiencia también como afiliada sí. y, nada, agradecerles por todo, porque realmente... la cabeza, ¿vale? todo el contenido que se puede hacer y se puede poner en práctica para, para avanzar y escalar más rápido. No tenía mis dudas, ¿no?, de cómo iba a ser el ambiente en la sala porque veníamos de cosas muy diferentes, algunas personas sí las conocía, otras no, pero estoy muy agradecida. Me llevo, sobre todo, un chute de energía para seguir adelante, ¿no?, como una motivación extra. Muy conmovido. Sí. Creo que estos espacios son valuables. Os agradezco un montón el, eh, todo lo que nos habéis aportado y lo que me llevo es esa inspiración. Mí, ¿no? de... Me llevo, wow, o sea, para mí la, la familia, el corazón, la intención es lo más importante y el que nos abran las puertas de su casa lo valoro muchísimo y se los agradezco enormemente. Es algo de aquí sumamente movida por <coughs> su trayectoria. Creo que ahora nosotros de esta sala podemos ser los inventores de los nuevos paneles Evergreen que van a funcionar. Yo creo fielmente que tenemos que reinventar la rueda, tenemos que estar cambiando y creo que de aquí pueden surgir cosas muy interesantes y todos compartimos lo que estamos haciendo. Solo por esto yo apoyo al 200% el lanzamiento. Voy a la, los 20 primeros. De